Hay eh, ciertas experiencias emocionales o eventos internos que en los textos clásicos budistas, aunque no son muy familiares, no aparecen. No están tratados. Y es muy raro porque... La presentación de los eventos mentales y estados mentales es extremadamente detallado. Todos los factores mentales omnipresentes y ocasionales y subyacentes y milenios de personas usando meditación, como de analizar, de observar, de empezar a poder aislar los eventos mentales que están sucediendo y hay dos experiencias que no están tratados ahí, pero que son muy de nuestro mundo. Una es ansiedad, y la otra es la culpa. La primera vez que tibetanos, los maestros tibetanos, cuando llegaron al occidente y la gente empezó a hablar de esto, como ¿qué es esto? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? No hay un una palabra equivalente, ni en sánscrito ni en tibetano. Se requiere mucha elaboración o precisión. Pero son. Definitivamente experiencias que tenemos y que queremos saber cómo, cómo tratar dentro de este esquema de estrategias para el manejo de las emociones. Y en este diálogo eh, con los estudiantes universitarios estudiando sus maestría, maestrías y doctorados en la psicología ...con su Karma Karmapa... ...hubo una sesión dedicada a la ansiedad... ...a lo que es ansiedad. Y... Eh, ...la... ...presentación que quiero... Eh, ...abordar... Eh, ...por primero... ...viene de la presentación que los estudiantes dieron... ¿no? ...de cómo ellos entienden lo que es la ansiedad... ...y después... Eh, vamos a explorar la, las estrategias que el Sushantyal Karmapa indicó Y que son estrategias budistas para trabajar con, con esta condición o ¿no? esta experiencia Y un eh, punto de entrada es de eh, reconocer la cercanía eh, entre miedo y ansiedad ...y también el vínculo entre estrés y ansiedad. Y... ...comentábamos que... Eh, ...miedo y ira... ...tienen... Eh, ...manifestaciones fisiológicas parecidas... ...¿verdad? Hay una diferencia... Por lo menos una diferencia, pero una diferencia notable Que en la experiencia de un miedo intenso La como, ¿cuál es el vocabulario? La parte final de la digestión Donde se eliminan los desechos Con miedo esta parte se acelera para eliminar desechos o sea, a veces uno se orina o defecta con ex miedo extremo, a veces suele pasar. ¿Mm? Con ira, este, estos procesos no se aceleran, se, se paraliza, se detienen. Con ansiedad, muchas veces también se siente como uno tiene diarrea o va a tener diarrea o tener que orinar mucho con ansiedad. Esto es una indicación de la cercanía fisiológica, la conexión entre estos dos. Y si miramos más al fondo, eh, ¿Cuál es la experiencia de ansiedad y cuál es la experiencia de miedo? Y es muy importante poder eh, saber en qué estamos para saber cómo manejarlo, pero no es tan fácil. Miedo es una respuesta a un peligro inminente, que las condiciones ahora, aunque el daño no está sucediendo en este momento, es algo que anticipamos, puede pasar en el futuro pero las condiciones para este evento están ahí casi juntándose o al punto de juntarse o definitivamente juntándose para que suceda algo ¿está claro esto? hay un peligro claro, por esto podemos enfocar nuestra atención hacia esto, tenemos miedo a tal y tal cosa una manera de describir los, la reacción física frente a miedos es que el sistema se estresa, tenemos estrés en ansiedad se pierde la conexión entre un disparo específico de estrés, un estresador, esto no es palabra, ¿verdad? estresor, ah, un estresor. Lo que provoca el estrés, lo que específicamente. ¿No? Tenemos una fecha límite de mañana y nuestra jefa viene y pregunta cómo va y no va, y sabes que mañana es el día, es el estresor específico, y ya, ok, ok, ok, okay ¿no? y hay estrés. Y este efecto fisiológico puede movilizar nuestra atención, puede podemos sentirnos energizados, pero si queda largo tiempo en el cuerpo, es estresante. La adrenalina tiene efectos dañinos en el cuerpo. Si perdura demasiado tiempo. No estamos configurados para estar largo tiempo frente a peligros. No, nosotros estamos construidos para tener un peligro y irnos. ¿No? O responder. No de quedarnos frente a diferentes peligros todo el tiempo y así así que cuando vivimos largo tiempo con, es, con estrés tiene un efecto fisiológico dañino y desgastante estamos movilizando mucho para reaccionar en corto plazo y lo estamos haciendo largo tiempo ¿Dónde está el vínculo? ¿Dónde se arma el vínculo entre las condiciones que percibimos y un peligro? ¿Cómo identificamos? A través de procesos mentales, interpretando, observando, imaginando. Cuando quiera que estemos contemplando un posible futuro, hay cierta participación de imaginación y de abstracción. Dado estas condiciones, podría pasar esto o esto, esto sería posible, estamos espectaculando sobre algo que, que no está sucediendo, especulando. hay mucha participación interpretativa o proyectar o, pero mental, nuestra elaboración mental, nuestra fabricación o producción mental. Cuando vivimos diferentes experiencias de miedo o de estrés de corto plazo, nuestro cuerpo puede empezar a familiarizarse con la experiencia si perdura largo tiempo y queda cierta experiencia, cierta trauma ciertos efectos que perduran más tiempo que la experiencia toma un tiempo a que cuando hay un un susto toma un tiempo a que baje aun cuando haya pasado. No sé si vieron este, eh, durante este asalto o atentado en Boston, durante el maratón, hubo un... un ...migrante de Costa Rica, o no era migrante, era viviendo en los Estados Unidos... Eh, ...de Costa Rica, que cuando hubo el atento, él se fue hacia donde se había explotado la bomba... ...y encontró un, un joven, eh, de, eh, sí, joven, que había perdido sus piernas, ambos. Y él se quedó con este señor y le tranquilizó y le, le encontró manera de cargarlo y lo cargó hasta la ambulancia y se quedó con él y, y absolutamente le salvó la vida y hubo una, no exactamente entrevista, alguien <coughs> tuvo su celular y después de que él había llevado este joven a la ambulancia y hay, ah, hubo fotos de él, fotos muy como que se, se distribuyeron ampliamente de este costarricense con un sombrero, como un persona, ¿no? como trabajador de algún, no sé, no sé ¿Mm? como totalmente enfocado y, y rescatando a este joven Luego cuando le entrevistaron un tiempo después, empezó a temblar terriblemente. ¿No? En el momento, todo movilizado, todo enfocado, completa claridad que hay que hacer, hacerlo y después uff, ¿no? todo, toda la manifestación física. Y en estos casos hay una conexión muy clara entre la situación que está movilizando nuestra atención, ¿no? el disparo y nuestra reacción. Con ansiedad, exactamente cuál es la causa. Se suele desvincular... el estresor de la experiencia y hay una sensación con ansiedad de de, de, de algún peligro que, que, que, que, que, que no es muy claro qué es y que se siente que algo mal va a pasar o puede pasar y la experiencia es de estar en la presencia de algún peligro que ni siquiera puedes identificar y uh, hay investigaciones donde está este como efecto mental que cuando uno tiene ansiedad uno empieza a a empezar en al, a, a pensar en algo que va a pasar y que los sujetos en las estas investigaciones experimentaban cierto alivio al focalizar así puede pasar esto y empezar ahí si mi hijo y, y quizás y un alivio muy quizás sorpresivo pero por fin uno tiene algún uno ha identificado el peligro que okay, ahora me enfoco y, y, y pero es algo imaginado no es algo inminente y por lo tanto todo lo que se moviliza dentro de uno que está dirigido para actuar frente a algo inminente todo, todo esto está movilizado, pero no hay nada inminente. Y después pasamos a otro. Nos quedamos un rato masticando, masticando, y hay cierto alivio cuando pasamos a otro foco para la ansiedad y si pierdo el avión, y si no llego a tiempo, y si llego al aeropuerto y no tengo mi pasaporte, y si, y si, y, y, y si pierdo mi pasaporte, y si, y si tengo que, y, y si, ¿no? Y vamos ya como cambiando el enfoque, por esta experiencia de focalizar un peligro. Pero es todo imaginado. Y por lo tanto... Más creativa es nuestra mente, más peligros vamos a poder experimentar. Y es increíblemente doloroso, realmente doloroso y paralizante. Porque estás con un imperativo físico de actuar frente a algo que, que, que no está aquí y no hay nada que uno pueda hacer en ese momento. Y ahí vemos realmente el poder de la mente brutal de generar tantas películas de horror. Y ya que estamos en este reino de posibilidades imaginadas no inminentes, estamos desconectadas, desconectados de la realidad. Y muchas veces los consejos que recibimos son de pensar en otra cosa, enfocarte en otra cosa, distraerte. Y si miramos nuestras estrategias personales para cuando estamos ansiosos, ¿qué hacemos? Muchas veces, cuando es leve, nos distraemos. Y yo no sé qué porcentaje de las redes sociales es tratamiento para ansiedad. Sí, en serio. El problema es que esto simplemente estimula la sensación de estar frente a peligros infinitos y mantiene... Esta sensación de estimir, estim, estimulo, estimulo, que mantiene, perversamente mantiene la ansiedad, como cambiar de enfoque, pero la infraestructura interna es igual. Y esto, y ay, ay, no puedo ay, qué terrible, ay, ay, sí, sí, ay, sí, y you uno, know? No está pensando en las cosas horribles que puede pasar a tu familia, esto sí es cierto alivio, pero este elemento, la distracción, tiene un efecto muy corto plazo y mediano y largo plazo muchas veces está nada más manteniendo este estado. O ocultándolo de nuestra vista. Y ansiedad a veces no es tan fácil realmente identificar. Muchas veces hemos observado que la gente expresa que tiene miedo a cierta cosa, tiene, un, tiene miedo. Pero si es algo... que no está por pasar, quizás nunca va a pasar, es una, un escenario que existe principalmente en la imaginación. Muchas veces es ansiedad, focalizándose en algún, algo que se puede llamar un miedo. estrategias una estrategia es de reconectar con la realidad física en ciertos casos tocando algo en el entorno porque estás reconectando con el momento presente y lo que realmente está aquí ahora. Y esto puede ayudar, por lo sencillo que es. Es una reacción saludable. Okay. estoy aquí ahora. Meditación de calma mental donde estamos conectando con la respiración puede tener o, o con las sensaciones en el cuerpo excelente. Y para nuestro desarrollo de habilidad en el manejo de las emociones, observar las sensaciones en el cuerpo, no, di, no inicialmente para armar un, una lista, pero observar para familiarizarnos con qué está pasando, para ir armando un sistema de alarma, de ansiedad, es muy, muy útil. Cuando empiezas a sentir que tienes ansiedad y cada quien tiene, ¿no? Vas a estar familiarizándote con, ¿no? con señales. A veces es algo así, o la pierna debajo de la mesa, ¿No? ¿No? Es, es algo interesante de observar ¿No? cuáles cuál son sus manifestaciones en tu cuerpo sudor ¿No? cuáles son las sensaciones y cuando está presente la ansiedad esto es un momento muy muy bueno para nosotros nosotros necesitamos aprender de nuestras experiencias. No podemos aprender de libros. Eso no, no ayuda. Está bien orientarnos en libros, pero el laboratorio es aquí en nuestra experiencia. Ok, ahora estoy ansiosa. Ok. Oh, ya. Yeah. Suelto el celular, me apaga, me apago la computadora y quiero observar. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está la energía ansiosa arraigándose? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde está? ¿No? Y eh, mañana en la mañana y pasado mañana, Nankpel va a estar guiando sesiones precisamente para observar eh, las emociones y ansiedad es un excelente ejemplo si es algo, algo con la cual están familiarizados ya que vivimos en el siglo XXI todos estamos familiarizados con este estado y hasta un punto u otro Simplemente hacer esto, por primero volvemos a conectar con el momento presente, estamos ya bajando el engancho o el, el involucramiento con, con los escenarios de horror, que son posibilidades imaginadas de futuros que no están en el presente, volver a conectar con el presente. Esto en sí ayuda la, las hormonas de estrés también están teniendo su efecto en nuestro cuerpo por esto meditación de calma mental simplemente regularizando, observando y bajando la respiración un mínimo de 20 minutos para dar el tiempo que estas Hormonas empiezan a bajar, realmente ayuda. Solo que hay que cuidar que en este estado de ansiedad, ¿no? la concentración que uno va generando en chiné no vaya a dirigirse a los objetos y a los escenarios. ¿Sí? Sí, sí, puede pasar. que realmente estar generando esta disciplina de regresar a la experiencia no a los objetos de la experiencia conectar con la mente que está percibiendo sintiendo, experimentando simplemente observar sin involucrarse y, y realmente funciona para hacer que vaya bajando. Otro elemento de la ansiedad eh, que está presente en todas las kleshas es esta desconexión. Si no estamos interactuando con la realidad, sino con escenarios generados por nuestra mente, estamos desconectados de otras personas, aun si otras personas aparecen en nuestros escenarios, son figuras de nuestra imaginación, no estamos realmente viendo la persona, estamos imaginando que podría pasar, si sí, pasa esto, y quizás, y quién sabe, y quizás. Por esto, trabajar con el aspecto de conexión. Y esto hacemos a través de prácticas muy sencillas de compasión. Cuando sentimos ansiedad, o miedo, o ira, o celos envidia, pero en este caso podemos abordarlo a través de la ansiedad sobre todo cuando se haya bajado un poquito la respiración cuando uno está otra vez como ahí conectada con lo que realmente está pasando contempla y conecta desde tu corazón con todas las otras personas que en este mismo momento están padeciendo esto. Y si nosotros en este momento estaríamos conectados por un hilo con todos en el mundo que están experimentando ansiedad de forma leve, ataque de pánico, todas las formas de ansiedad que hay, necesitaríamos todo, todo el material en el mundo de conectarnos, porque son billones, billones de personas que tienen una forma de ansiedad u otra. Imagina. Madres solteras. Personas privadas de su libertad. Conecta con su experiencia, acompáñales. ofréceles una aspiración. Seas tú la persona que se extiende mentalmente hacia ellos. Y la práctica de Tonglen es una manera estructurada de hacerlo. Pero empezando en reconoci reconociendo que somos muchos que estamos viviendo exactamente esto y quizás mucho más intenso. Personas en zonas de conflicto. no involucrándonos en sus historias, imaginando sus escenarios de horror, sino con este dolor, con esta experiencia. Y en ansiedad hay esta sensación de estar Rodeado de posibles peligros. Es esta sensación de estar en, en un mundo lleno de, de, de posibles catástrofes, cosas malas que pueden pasar, que, que, que no sabemos exactamente cuáles son, pero son muchas, esto sí sabemos. Sí, es esta sensación. Muchas, muchas cosas pueden ir muy mal. y nuestra sensación frente a esto es no voy a poder no voy a poder con la práctica de Tonglen o de, de, de cultivo de compasión totalmente invertimos este escenario en vez de sentir que afuera hay cosas malas Que van hacia nosotros Nosotros conectamos Con nuestra propia bondad Aunque no lo quizás Vemos así Conectamos con nuestra capacidad de empatizar Y de ser compasivos Y lo dirigimos hacia otros Es ...totalmente opuesto... ...a lo que... ...se arma con ansiedad. Y lo que... ...emanamos... ...es simplemente... ...que hay alguien... ...que realmente... ...quiere estar contigo... ...que está a tu lado... ...al lado de cualquier persona... Imaginas en ansiedad. No estás solo frente a todas estas eventualidades terribles. Yo soy una persona a tu lado. Si te hacen algo, yo voy a estar ahí. Si pasa algo terrible, yo voy a estar acompañándote. Esta, esta actitud, esta ofrenda. Y cuando nosotros tenemos como entre las cualidades que activamente queremos estar generando, cuando tenemos compasión y amor claramente ubicadas, que esto es algo que yo en esta vida quiero cultivar. Yo quiero en esta vida aprender a ser más compasivo y am más amoroso. Podemos hacerlo porque reconocemos que esto es un antídoto a toda esta locura dolorosa de las kleshas. Compasión, amor. Restaurar la experiencia de la interconexión. Desde lo afecto. Desde los vínculos. O reconocemos... Que en este mundo, esto es lo que urgentemente le hace falta. Y yo quiero ser alguien que está creando más. Más compasión, más empatía, más amor bondadoso. Más tenemos muy claro que para mí esto es un proyecto de vida. Quizás más importante que los otros proyectos de vida. Pero definitivamente un complemento muy, muy necesario y, y, y, y valioso e interesante. Cuando tenemos compasión como una meta clara y continua, todas nuestras experiencias de emociones dolorosas, de ansiedad, de miedo, de ira, de envidia, todo esto ya tiene completamente otro significado. Su presencia en nuestra vida se hace algo valioso. ¿Cómo vamos a cultivar una compasión genuina si nosotros no sabemos qué es tener ansiedad? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser auténticamente amorosas? Y compasivas cuando nosotros no podemos mirar y estar en la presencia de nuestro propio miedo o aversión o envidia. Necesitamos saber desde adentro lo doloroso que es para poder conectar con otros en sus momentos de vivirlo. Y si nuestro impulso es de rechazar nuestras emociones o, o, o, o verlas con aversión o con miedo o con culpa o ¿no? no querer verlas, ¿cómo vamos a verlos en otras personas? ¿Cómo vamos a poder auténticamente empatizar con su experiencia? Ni mucho menos cómo vamos a saber ayudarles a manejar lo que están viviendo. Imposible todo les va a llegar como consejos de alguien que jamás lo ha vivido, pero pobre de ti yo te voy a decir cómo manejarlo ¿sí? ¿sí? nosotros necesitamos poder tocar la experiencia dolorosa en nosotros y cuando generamos esta actitud, la presencia de todas estas emociones tiene completamente otra interpretación otro contexto, otro significado y el secreto que no hay que enfocarnos demasiado es que cuando nosotros recibimos Nuestras emociones difíciles. Con esta actitud. Estamos quitándole la etiqueta de mala, dañina, destructiva, horrible. Y les empezamos. No exactamente dar la bienvenida. Pero dar la bienvenida. Aquí aquí estás. Yo voy a aprovechar de ti increíble. Tengo miedo. Yo tengo miedo. Esto es la base de algo que yo necesito. Realmente necesito poder conectar, sentir lo que es tener miedo. Para generar compasión. ¿Compasión que no quiere ver el sufrimiento del otro? ¿De qué sirve? Esto no es compasión tampoco. Y de un lado, al reconfigurar, al cambiarle la etiqueta de la emoción como algo malo y poner algo benéfico. Mis momentos de ira, si sé aprovecharlos, pueden ser muy benéficos. Muy, muy benéficos. Si yo sé aprender de ellos y transformarlos en base de compasión. Y a la misma vez, cuando estamos generando compasión, la configuración que subyace todas las clechas de yo y otro alejados esencialmente esencialmente diferente, distintos se disuelve. Porque cuando moramos en una compasión donde hermano, yo te conozco. Yo conozco este dolor es mío, yo lo conozco, yo lo comparto, y no quiero que lo tengas. Estamos disolviendo un poquito, empezamos a desmantelar la plataforma interna de todas las iglesias. Pero no Podemos ir demasiado rápido a esto que hace ah, sí, yo voy a practicar compasión, supuestamente para generar compasión, pero realmente para quitarme esta emoción. Sí, es delicado. Por esto la motivación tiene que ser real. Realmente queremos ser más compasivos, no menos ansiosos. y cuando empezamos y siendo ¿no, seres humanos vamos a tener cierta mezcla que si sí, quisiéramos que esta ansiedad se fuera pero sí también quisiera ser más compasiva con quienes tienen ansiedad tenemos ambas motivaciones por ahí y un elemento muy fundamental en la formación en el budismo es de nosotros mismos estar continuamente reconociendo lo que es que nos está motivando y ajustándola la misma acción puede estar llevado a cabo con motivaciones completamente distintas y si nosotros fomentamos un hábito, una cultura personal de mucho autoobservación, podemos continuamente estar ajustando nuestra motivación. Estamos cocinando porque necesitamos darle, dar de comer a la familia. Y nos urge otra tarea que vamos a hacer después. Podemos estar cocinando como que yo ya lo quiero tener listo porque esto es algo, ¿no?, que está impidiéndome de llegar a hacer lo que quiero hacer. Pasa con muchas tareas. Observamos que estamos cocinando con esta actitud. Simplemente volvemos a conectar con una motivación bondadosa. Yo quiero que... que que mi familia tenga salud, que tenga fortaleza, que tenga ¿no? cuerpos bien alimentados, nutrientes que les van a servir para tener buena energía para el otro. Quiero cuidarles. O quiero eliminar esta obligación para pasar a algo más interesante. Y estarnos Reconociendo lo que nos impulsa y ajustarlo. Estás haciendo investigación o un trabajo de generar entendimiento, o conocimiento. La motivación puede ser que todos van a saber qué brillante soy yo. Y en el departamento, fulano que siempre no mira a todos como sus súbditos, va a ver que, mira. Y esto puede impregnar mucho trabajo que estamos haciendo. O podemos motivarnos que, yo creo que esto es un, un área de entendimiento importante. Esto va a contribuir un poco a avanzar el conocimiento humano, el entendimiento humano de esta área que para mí es interesante. Total, tú puedes estar haciendo exactamente las mismas palabras, y mismos ajustes, y mismas investigaciones, o lo que fuera que sea tu trabajo. Con una motivación otra. Y esto es un campo de oportunidad increíblemente rico para nosotros, porque no tenemos que cambiar qué estamos haciendo. Simplemente tenemos que cambiar el porqué. Y con uno podemos estar recibiendo satisfacción todo el tiempo, no solo al brindar los resultados, al por fin tener la comida en la mesa y poder ir y... ¿no? sacar el perro a pasear, o lo que fuera. ¿No? Y no solo tenemos la satisfacción al terminar el doctorado. ¡Ay, qué alivio! <risa> Mi asesor, cuando estaba en final, terminando mis estudios, mi asesor solía decir solo hay un tipo de tesis bueno y esto es un tesis terminado no fomenta esta actitud que yo estoy promoviendo en este momento y voy a sugerirles una tarea estando aquí para trabajar con esto cuando están paseando están caminando quizás habrán observado que es un lugar muy bonito pero hay mucha basura y cuando vemos esto muy fácilmente se dispara como ay. ¿No? ¿Qué persona cochina tiró su basura aquí y qué persona indiferente no recogió la basura? Y, y qué, qué actitud y qué lamentable el estado de la civilización humana que estamos envenenando. ¿Quién, no ha tenido, quién sí ha tenido ese tipo de pensamiento? Okay y entre quienes hemos tenido este tipo de pensamiento ¿cuántos recogieron la basura aquí en este lugar? ok uh -huh. ahora no vamos a recoger basura pensando qué horrible qué cochina, que contaminación que lamentable este momento existencial de estar etcétera, no Vamos a recoger basura pensando que el siguiente grupo que viene a hacer retiros aquí lo va a encontrar más limpio, más bonito. Va a poder disfrutar. El acto idéntico. ¿Cómo lo vivimos? La motivación todo el contexto interno que estamos armando, completamente diferente. Y lo podemos hacer porque, no, aun si no hubo nada de beneficio en lo que trabajamos en ese retiro, por lo menos habremos dejado el lugar un poquito más limpio de lo que encontramos. Y yo creo que muchas veces, muchas veces, nos ayuda a no ser tan ambiciosos. Sí, quisiéramos ya todos convertirnos en Budas antes de terminar el retiro. <risa> o por lo menos salir armados con muchas herramientas y, y entusiasmo para usarlas. Pero como mínimo, dejamos un lugar un poquito mejor de lo que lo encontramos no pensando en los cochinos que llegaron antes nosotros sino en en las en las personas que están por venir los los que van a llegar después de estarnos nosotros mismos cuidando con ajustes pequeños, podemos realmente generar un ámbito interno donde la bondad fluye, ¿no? la empatía, la compasión, bondad fluye. Y en las mismas presentaciones clásicas de las clichas hay, hay una lista de diferentes condiciones que son propicias para que surjan clichas. Y una de las condiciones que es, requiere un poquito de explicación, una de las condiciones es lo que podemos traducir como infelicidad, insatisfacción, como desagrado, des, desgusto. Este, esta orientación muy habitual que tenemos de que las cosas son malas y no puedo creer que, que no mira esto y de... Sentir que las cosas tales como son no, son, no son como deben de ser. Esta orientación hacia la vida es propicia para las iglesias. Y podemos conscientemente ir generando otra orientación. sin ser muy ambiciosos. Quiero, quiero brindar algo positivo para otros. Quiero que lo que esté haciendo hoy sea una aportación positiva a mi familia, a mi comunidad, a mi país, al mundo. Un pequeño. Quiero aportar algo positivo. ¿Cuál sería? de imaginar las caras de las personas que van a llegar y recibir este lugar bonito. Pero nosotros mismos ir dando los pequeños giros para que nuestra vida tenga más espacio para que las cualidades y la felicidad se expresen en nosotros. Es un poquito como un higiene mental. Cuando tenemos gripa, estamos resfriados. Sabemos que no es propicio. Ajá. sabemos que no es propicio salir con la cabeza mojada si hay viento, y nos ajustamos, esto es lo mismo, pero con nuestro mundo interno, si estamos un poquito, como se dice en puerto rico, crispy, que es una palabra realmente excelente, y es, aquí es el mejor del idioma boricua <risa> Que toman una palabra del inglés Para referirse a como irritas, Irritable, irascible poquito reactiva Pero la palabra crispy no quiere decir esto No quiere decir nada de esto Quiere decir crujiente cuando estamos un poquito crujientes. <risa> Crispy. Cuando sabemos que estamos un poquito crujientes. ¿No? O sea, nada más nos toca y... <risa> Crispy. Es esto. ¿Mm? Lo detectamos y nos... No nos involucramos o no ponemos a tener conversaciones con alguien que sabemos que hay un pleito ya nos vamos a poner así. Cuando estamos ansiosos, no nos metemos a leer las noticias de los feminicidios y... ¿no? y saber más de la inseguridad en el país, porque no, es nada más poblar tu entorno con más amenazas que no estás en ese momento en una condición de oponer directamente esto es un poquito de higiene, higiene mental pero no solo aislarte de los posibles disparos sino Tienes el derecho de aislarte un poquito de los posibles disparos porque no estás siendo indiferente, sino estás reajustándote para poder otra vez tomar el contacto desde completamente otra postura. Y cuando estamos trabajando con cualquier cliché, especialmente ansiedad, de saber que contamos con muchas opciones. Contamos con muchas diferentes herramientas. También nos permite ir recuperando una sensación de que, ok, yo voy a poder. Y en la sesión de meditación que viene en van a estar haciendo eh, la práctica de Tonglen eh, y quiero simplemente para que Nangpel no tenga que explicar todo, si, sino lo puede simplemente guiar, voy a darles un poquito del contexto. Lo que hicimos ayer en la sesión, eh, en la tarde, esta muy corta sesión, Tonglen quiere decir... Eh, enviar y aceptar, o eh, dar y tomar. Y es una práctica que eh, completamente invierte la dirección eh, ordinaria, donde normalmente nosotros queremos tener felicidad y atraerla hacia nosotros y queremos que el sufrimiento se expulse de nuestro territorio. Con Tonglen, básicamente hay tres, tres pasos. Primero, conectar con la experiencia del otro a través de una base compartida. Y cuando hacemos Tonglen con las emociones, es una práctica una vez tenemos cierta familiarización con la práctica, cuando sientes una emoción, una klesha, en, sobre todo en la, far, en la parte no tan, tan, tan desarrollada, pero a veces también cuando está ya en, en forma completa cuando tú tienes alguna clia esta es la oportunidad de hacer una práctica de tonglen muy poderosa conectas con la emoción sabes qué es lo estás la estás viviendo reconozcala y frente a ti imaginas a alguien que también lo está padeciendo en ese momento muchas veces empezamos con alguien muy cercano muy querido para quien muy fácilmente sentimos un vínculo y empatía se puede iniciar un entrenamiento de Tonglen imaginándote a ti mismo en otro momento ahora tengo ansiedad he tenido en otros momentos también muy fuerte. Me imagino a mí misma en un momento ¿no? de una ansiedad brutal. Pero para la sesión que hacen, puede imaginar otra persona, alguien para quien tienes cariño. Y que esta persona está experimentando lo que tú. la emoción que tú estás conectando y haciendo visible. Y pasas un tiempo simplemente reconociendo y morando en esta cercanía, en esta conexión, de realmente saber que la otra persona está viviendo, porque tú, tú lo sabes aquí, Y en esta primera parte estableces el vínculo de empatía, la conexión. Y después las otras dos partes son de tomar su sufrimiento, tomar su experiencia voluntariamente y darles todo lo que es alivio, que es felicidad. Es lo opuesto de lo que normalmente las clichas están procurando lograr. Las clichas identifican algo bueno y lo quiero para mí, apego. Identifican algo malo y quiero alejarme, aversión. Con esto, completamente lo inverso. En ciertos momentos podemos jugar con el orden de los segundos, el segundo y el tercero. Quizás para empezar, um, en cier para ciertas situaciones y ciertas personas es más fácil imaginar enviar alivio. Pero a veces ni, ni sentimos de dónde enviar esto. En cuál caso podemos enfocar en Aceptar su sufrimiento, entendiendo tú ya lo estás padeciendo, tú ya lo tienes. Si tú vas a vivir esta ansiedad, por lo menos que la otra persona no tenga que vivirlo. Y tenemos esta resistencia muchas veces de que. que pero no puedo, ¿dónde voy a poner más? Sí, sí, sí, y es válido. Ya tienes, simplemente estás viviendo lo que vives a favor del otro. Que, ok, yo en este momento tengo ansiedad, tengo envidia, tengo apego, lo tengo, está ahí. Que lo que yo viva Sea suficiente para que la otra persona No la tenga que vivir Imaginas Y la imaginación es que Sale de la persona Y conectas Cuando haces eso Conectas Con la experiencia de alivio De la otra persona Y tú te abres Para que tú tengas alivio Sí, yo quiero que la experiencia, tu dolor, tu sufrimiento tome forma, forma de un humo oscuro y yo lo inhalo. La disposición altruista de asumir el sufrimiento del otro hace que sea imposible que nos contagiemos con lo que estamos queriendo recibir no es posible pero quisiéramos que fuera este es el punto donde queremos llegar y hay muchos puntos de resistencia y está bien, trabajamos con esto quizás no, no podemos realmente imaginar la nube empieza a acercarnos y... entonces simplemente conectamos con la aspiración que yo quisiera poder que mi dolor, mi sufrimiento fuera suficiente para ti como una madre, un padre que felizmente tomaría la enfermedad del niño enfermo, felizmente no es posible, pero quisiera, quisiera. Y la idea es que lo que ya estás viviendo, sirva para que otros no, no lo tengan que vivir. Lo de recibir el sufrimiento, es, suele ser la parte más difícil. Por esto se puede empezar con ofrecerles todo lo que tú sabes que quieres, que quisieras tener. Porque estás viviendo la situación. Si es ansiedad, yo quisiera tener perfecta protección. Yo quisiera tener control. Yo quisiera tener perfecta tranquilidad perfecta quisiera tener confianza quisiera tener ya sabes, tú sabes estás en la experiencia tú imaginas que exhalando tu aliento transmite esto envías esta experiencia y observas, mentalmente observas la transformación en esta persona frente a ti, cuando tu aliento le llega, se, se va tranquilizando, su respiración se va regularizando, se siente confianza, no, no se siente así, conectas con esa transformación y esto te inspira a continuar enviando hasta que es feliz lleno de confianza, bondad alegría felicidad lo que, lo que en tu momento en tu visualización, en tu imaginación surge con tu ¿no? y tu aliento puede tomar forma de una luz suave que envuelve y lleva a cabo este proceso de transformación. Depende cuán visual es tu imaginación. O simplemente puedes conectar con esta sensación de tener a alguien frente a ti que está recibiendo alivio, que está experimentando. Y en en la fase de entrenamiento es difícil hacer, envías felicidad o alivio y recibes el sufrimiento con cada respiración, así que por la, en la parte de, de, de entrenamiento te enfocas simplemente en las exhalaciones, envías, envías amor, en estas situaciones sentirse completamente impregnados y rodeados de amor, definitivamente será algo favorable, envías amor con tus exhalaciones, amor, todo el amor que, que encuentras en ti, le envías, que le llegue, y después te enfocas en la inhalación, okay. y cuando lo hacemos en, esta, en este orden, estamos conectando con estas cualidades ...para ofrecerlas al otro. Y de ahí estamos... ...activando nuestras cualidades. Tenemos... mucha ...muchos recursos en este momento. Y después cuando... ...inhalamos... ...queriendo tomar... ...esta experiencia de la otra persona... ...que, que sea yo quien lo cargue... ...quien lo tenga... ...quien lo viva. Lo estás haciendo con todos esos recursos que has ido contactando. Y, y después realmente, realmente vas a poder tomar más. Y es, es, una, es una práctica, las prácticas son experimentos y ejercicios. Así que no tiene que ir perfecto, es para ir viendo cómo va. Pero una vez uno tiene como cierto incluso hábito de hacer esta, esta práctica en los momentos difíciles tuyos o de otros, es algo que invierte completamente. Nos permite generar lo opuesto, este tercer conjunto de estrategias, de armar, lo que es simplemente opuesto a la klesha, que es amor, compasión. Y a la misma vez estamos cambiando la interpretación que tenemos de la experiencia que estamos viviendo, que forma parte del trabajo en el segundo. Y además, es meditación donde necesitamos observar conectar con la experiencia sin estar metiéndonos en las historias, porque no son las historias que nos vinculan con la otra persona, sino es la experiencia. Así que Tonglen es una práctica que junta varias estrategias en una, en una sola práctica.